Saludos cordiales Prislines de todo el mundo. Os habla en directo como siempre desde Madrid Luis de Prisline. Eh, muchas gracias por estar ahí, tanto los que veis el vídeo luego como los que ahora os conectéis en el chat. Eh, el que no esté suscrito ya sabe si le gusta que se suscriba porque Prisline siempre emitimos en directo. Eh, os recuerdo que aquí os damos nuestra opinión tanto la mía personal como la de los invitados en esta ocasión con clara que viene de bolivia lleva 20 años aquí en españa tiene mucha experiencia y nos va a tratar de explicar pues cómo se vive como inmigrante desde su punto de vista eh, Os recuerdo también que hacemos una consultoría todos los días en el canal de PRIXLINE en directo ahora cuando acabe este vídeo pues ya me voy a hacer la de hoy vale no tiene una hora fija pero suele ser sobre las 6 horas de madrid eh, la emitimos eh, quería en esta ocasión dar un recuerdo especial a andreina que es una de las administradoras del grupo de telegram que estáis haciendo un gran trabajo entre todos todos los administradores como tiene a su madre un poquito enferma pues va a tener que dejarlo por lo menos hasta que se recupere pues quería decírselo públicamente muchas gracias andreina por todo lo que has colaborado con el canal con los Prislines, ayudando a la gente muchísimas gracias esperamos que tu madre se recupere pronto y puedas volver con nosotros otra cosa que os quiero decir Prislines, os voy a poner en un enlace eh, debajo de este vídeo eh, desde el que podéis repoblar el que quiera repoblar un enlace para poder encontrar todos los pueblos de españa es un enlace oficial vale y desde ese enlace podéis buscar el pueblo que queráis sin depender de otras páginas web es el oficial eh, podéis buscar el teléfono del ayuntamiento del alcalde el correo electrónico eh, la dirección vale eh, lo voy a poner en casi todos los vídeos que haga, si no, si no se me olvidan este va a ser el primero lo pongo luego vale cuando lo cuando ya llegue porque ahora como es en directo y nada pues vamos a empezar la entrevista os recuerdo los que estéis en directo podéis poner las preguntas en el chat que luego al final se las trasladamos a clara nuestra invitada de hoy procedente de bolivia 20 años en españa sí clara yo te hago la pregunta principal cómo se vive siendo inmigrante a día de hoy en españa desde tu gran experiencia bueno buenas tardes para todos los oyentes de este canal pues en españa desde vamos a hablar de un tiempo atrás 20 años ¿no? 20, 20 años, 20 años. Cuando yo llegué a España, pues se disfrutaba de mucho trabajo. Había mucho trabajo, había, eh, Se podía escoger los trabajos. Era el año 19, el 9... ¿Qué año sería, Clara, más eh, o menos? Yo llegué en mayo del 2000. En mayo del 2000. Entonces, hace 19 años y... Ocho meses más o menos. ¿Y cómo se te ocurrió venirte a España desde, desde Bolivia? ¿Cierto, no? Desde sí, Bolivia. Desde Bolivia. Pues pero no se me ocurrió. Eso surgió así de pronto porque me quedé en Bolivia sin trabajo y fue una decisión así de pronto. O sea, me he quedado sin trabajo por la mañana y por la tarde. O sea lo decidiste así sobre el momento. Sí. Y qué hiciste, te montaste, te sacaste un billete no de avión te, o. Cómo? Tiene un proceso, ten, tenía que hacer los trámites, sacar el pasaporte, eh, hacer, el, ponerme las vacunas. Pero vamos, vamos, Un trámite. Un trámite. Un trámite, es, un trámite o sea, tenías que hacer trámites, pero la decisión fue rápida, digamos. Sí. ¿no? Vale. De una semana más o menos. Y en, el, y, y en el transcurso de la semana pues ya tenía billete ya tenía ya te, ya tenía todo tenía pasaporte billete y, y ya cuánto te, cuánto te costó el billete hace 20 años desde bolivia desde bolivia mmm, si te acuerdas eh clara mmm, saludos ¿eh, Prilines, a todos los que os estéis conectando que os veo <risa> <risa> luego luego paso las preguntas del chat Viene de Bolivia, lleva 20 así. años, nos va a instruir, nos va a instruir. ¿Te acuerdas cuánto poder, costó el billete? No, porque mil algo así. Euros, vale, o euros. dólares. No, dólares. mil doscientos euros, pues han bajado. Do dólares. Han bajado, ahora ellos sacan por 600 Claro, ahora ya hay ha muchas aerolíneas, aerolíneas en aquella Oye, ¿te toca. pedían ida y vuelta? Sí. También te pedían ida y vuelta. Sí. ¿Qué te pedían eso, para... Cuéntales cómo es... hiciste cuando llegaste a ver para trabajar. Por eso es que valía un buen dinero. Claro, había a sacar la idea y la vuelta. Eso no ha cambiado, y claro. Y ¿no? Eso no ha cambiado. Escucha, ¿y cómo se hace para encontrar trabajo cuando uno llega? Pues yo encontré trabajo a los dos días de llegar. A, a los dos días de... de llegar. sí ¿Y venías como turista o venías ya con permiso? Venía... Yo no venía con... Venía como... Como turista. Como turista venía Como venías. turista. Y no podías y... trabajar entonces, ¿no? No podía. Trabajar. ¿Y cómo hiciste? Cuéntaselo a los Prislines que están ahí atentos. <ríe> claro. Pues yo busqué trabajo porque. ¿Por dónde lo buscaste? Llegué a casa de una conocida y esa conocida en ese tiempo era tiempo de principio de ferias. Que hay aquí Viniste a Madrid o viniste a, a, Madrid, a Madrid. A Madrid. Y Madrid. viniste sola, ¿no? Vine sola, sí. Y aquí tenías a una conocida. Sí, tenía una conocida aquí que mm. trabajaba en las ferias. En las ferias, en tiene las ferias, En qué ferias. En las estas de. Estaba pone? empezando la feria de San Isidro. Pero en, lo, en esto que se montan los niños y eso. No. O en es, mercadillos. El mercadillo. En mercadillos. Mercadillo. Esa mercadillo. es una buena idea. nos lo decías, Xiomara Saludos, Xiomara si, Cuando nos veas ella quiere vender pasteles en los mercadillos pues sabe así. hacerlos pues que le dirías a xiomara que quiere montar su negocio quiere venir a españa y vender ella es buena repostera mm -hmm. y quiere hacer lo que tú hacías hace 20 años bueno, y consejo yo... le darías a xiomara y a todo aquel que quiera? yo vendía ya en un puesto montado que yo era solamente la empleada del. Yo ¿Era la empleada del puesto del pero... puesto y qué tal era ese trabajo porque es una pues buena es... idea ¿eh? es una buena idea pero que en aquella época pues era un trabajo bastante sacrificado porque hmm. porque se, se trabajaba 12 13 18 horas seguidas 18 al día sí pues, pues muchísimo sí y 18, 9, 21, te quedan sí. seis para dormir. Para dormir. Justo para dormir. O sea, sí. De trabajar, eso sí que es de, de, bueno, de, más de sol a sol. Eso es de... mm, Era un trabajo muy. Yo lo más que he trabajado son, son 14. Es un trabajo, eso era un trabajo muy, explotado, muy explotado. entonces ¿Y cuánto de, tiempo estuviste en los mercadillos? Yo desde esa vez que empecé a trabajar ahí, trabajé unas semanas, desde que empezó la feria hasta que terminó. Y, ese día y ya luego yo, lo dejaste yo ese día le digo al hombre que, que te contrató que te llevaba sin me papeles no sin papeles y, porque sin viniste papel. de turista sí qué le dijiste y al hombre le digo yo esto es un trabajo muy sacrificado es que 16 horas me acabas de dejar alucinado le digo yo yo no vine aquí a trabajar y trabajar y trabajar yo no me de voy Bolivia. a morir trabajando digo yo, pero tú eres trabajadora y le digo yo yo he venido a trabajar y a estudiar, porque yo toda la vida trabajé y estudié, y, y ese es el anhelo que yo tengo. Yo aquí no venía a trabajar, trabajar y trabajar. Trabajar y dormir seis horas y volver a trabajar, mm. es que mucho, eh. o sea que una semana allí, ¿no? Una semana y le digo yo en esto no voy a volver a trabajar, eh, vamos, nunca, porque no, no me gusta. Ahora luego os respondo a lo del chat, ¿vale? Prisliners, vamos a dejarla un poco a Clara que nos lo cuente un poco y luego pasamos. Ir escribiendo si queréis las preguntas, pero luego las vemos. Y, ¿Y entonces qué hiciste cuando dejaste la feria? Pues, Clara, afortunadamente me encontré otro trabajo. ¿Y de qué era ese otro trabajo? Ese trabajo era por las rosas, era interna. pues Yo lo cogí así, así sí. sin pensarlo mucho. Y lo cogiste. M porque no yo no había trabajado nunca no de, trabajado esas, de interna pero lo bueno de es que sus te... trabajos claro. pero que que bueno era mejor que trabajar 18 no, años. si son unos buenos jefes <risa> claro si era era mejor era pero mejor. pero que tampoco estaba muy de acuerdo yo porque no me, no me gustaba vamos yo no me acostumbraba a ese trabajo a esos trabajos así ¿Y ahí eh... cuánto estuviste de interna más o menos mm, tres meses pues tampoco mucho verdad no. tampoco es más que el otro Sí. ¿Y qué hiciste luego a los tres meses? Seguía sin papeles, ¿no? Seguía sin documentos. Sin documentos, bueno, tenía eh, lo del pasaporte, había venido a claro, turista. Tenía documentos de, de turista. De turista para tres meses tendría, sí. ¿no? Sí. Y, ¿Y, ¿Y qué hiciste entonces? Luego me, me, me, fui, me fui, pero me fui con otro trabajo de, de externa. Ah, pero eso es más cómodo porque ya tiene como más libertad, ¿no? Sí. No es lo mismo estar interna en una casa, ¿no? Limpiando, sí. que tienes que tener que estar siempre ahí casi siempre, ¿no? Sí. Que ya de eso externa tú te vas organizando común. y se gana más o se gana menos, de interna sí. o de externa. Dice lo que le puede interesar mucho. Depend, depende de... Ventajas de los y trabajos. pros un poco, díselo pero a ellos, por fin. Las ventajas son de que entra más dinero, ganas mejor. De externa, de ganas externa, más. ¿Sí, de ¿no? externa. Pero que es... Es más sacrificio porque te tienes que levantar que mover, muy temprano. Claro, tienes que ir de un sitio a otro. Y dependiendo de las horas que coges en un lugar, otras en Oye, otro lugar. ¿Y a cuánto se cobra la hora de estar? Pues mira, a, día desde, de hoy, desde, a día de hoy, para, desde, para que yo lo sepa. Hace 20 años, o... mira, desde, que el tiempo que, desde el tiempo que yo estoy aquí, yo he cobrado 10 euros la hora. O sea, hace 20 años cobrabas 10 Co euros y ahora y, también. Ahora también. ha ¿Sí? habido tiempos en que los he cobrado 12. 12. Sí, 12 euros. Pero ahora cobras 10. 10. Y al principio, más o menos, también, ¿no? 10 sí. euros de externos. Oye, ¿y una interna cuánto puede ganar a día de hoy? A día que de hoy. Que tú sepas. No se Así. puede aceptar un trabajo de interna que sea por menú de 900. De 900 900 parte, pero Aparte pero norma... va el alojamiento que te lo dan y la comida, supongo. Sí, ¿no? aparte. Eh, dime, dime, perdóname. Que, el, que me parece a mí que el que el salario mínimo estipulado en la eh, desde el gobierno son 950 pero no se puede aceptar menos de 900 porque son muchas horas de trabajo de lunes a a, a, a un día que se libra no de externo un día y medio un día que y medio es lo que se libra a algunos lo ponen por un día solo el, el libre pero y lo es oficial un que es lo, lo oficial es un día y medio Bienvenido. Vale, para que lo sepáis prilines oye que escuchar eh, tengo un inciso rápido voy a poner en todos los vídeos un enlace oficial desde el que podéis averiguar el teléfono de cualquier ayuntamiento alcalde de España de cualquier pueblo su correo electrónico su dirección vale que lo estoy viendo que lo estáis poniendo ahora en el chat o lo voy a poner para que no dependáis de páginas tipo yo repueblo que luego nos ayudan que no sé qué os voy a poner un enlace oficial para que vosotros mismos busquéis te interesa un pueblo en Soria Ahí lo vais a tener. Os lo voy a poner ahora en todos los vídeos. Y si alguno no lo tiene, que me lo diga en los comentarios, que se lo pongo también en los comentarios, ¿vale? Vamos a repoblar España, línea, yo os ayudo. Volvemos con Clara, que es nuestra invitada de hoy, <risa> procedente de Bogotá, ¿no? Bolivia. Ay, perdón, de Bolivia. <risa> Bogotá, Colombia, perdonadme. De Bolivia, es que no sé qué he leído aquí en el chat. Bueno, escúchame y 900 lo mínimo que se debe de aceptar tú piensas no sí que como hiciste luego para arreglar los papeles más o menos como los pues mmm, o sea sufrí, esperaste sufrí tres años o... sufrí hasta que que el partido socialista gracias a ellos eh, sacaron una ley de regularización para todos los inmigrantes en el 2004 y pues ahí ah, hace... y sacaron una ley o regularizaron de golpe así. Sí. Regulé. Eso fue en el 2004. No sabía yo eso. ¿eh? Sí. Había venido en el 2000, no más o menos. O... Sí. Bueno, pero ya habrían pasado tres años igualmente. También sí. te podrías haber regularizado por los tres años. ¿O no estaba cuando aquello era lo de los tres años? Es que no se no se podía. No poder... te regularizaban nunca antiguamente. Es que no. ahora ahora los que vienen y están tres años mm. automáticamente se pueden regularizar, pero cuando han pasado tres años. Mm. Antes eran cinco. Antes eran cinco. Ah, mm. no sabía yo eso. Y sacaron sí. una ley que regularizaban a todos y mm. supongo que ya dejaron lo de tres mm. en vez de cinco, que cinco ya es demasiado. Mm. Me parece tres muchísimo. Pero mira, Prilina, es cómo van mejorando las cosas. Me acabo de enterar. Antes eran cinco. Sí. Sacaron una ley y lo y regularizaron de golpe a todos. A todos. Y ya lo dejarían en tres, porque mm. ahora son tres. Sí. Inteligencia colectiva. No, no no es que se aprende de ver es como al final más más mm. aprendemos pues nada y qué consejos les darías a ellos a día de hoy para que los que recién llegados puedan trabajar consejos pues que a ti se te ocurran paciencia para encontrar ahora es muy difícil encontrar trabajo hay muy poco y el poco que hay pues se llena rápido porque porque hay mucho mucha demanda Mucha gente buscando... Pero tú tienes trabajo. trabajo a día de hoy. Sí, tengo. ¿Tienes completo el cuadrante, digamos, tuyo? Porque te lo haces tú el cuadrante, ¿no? De la semana, ¿no? Porque sí. como tú eres externa, vas tengo, tengo horas libres solo. Tienes horas libres, horas que, pero que libres. tú decides, ¿no? Sí. Tú dices, mira, aquí tienes un rato para comer o, y tú mm. te vas haciendo tu cuadrante. Sí, tengo horas libres, pero no trabajo más de 6, 7 horas. Claro. Ya sé, pero porque quieres, claro, si sí. quieres trabajar a 12 podrías, o como en la feria sí. 16. No, pero la era... opinión de que haya invitado Prilines, ¿eh? vosotros luego decidís mi opinión, la opinión de Clara, mm. la vuestra, los comentarios, inteligencia colectiva. Claro, tú trabajas, las que, pero que no te falta el trabajo, te quiero preguntar. no, ¿no? gracias a Dios. Y, no. Pero claro, tú ya dices, yo aparte de trabajar quiero vivir y me pongo, no. claro, no vas a volver a lo de la feria, 16 horas de no. ¿Y cuánto se puede ganar más o menos teniendo... Pues eso, unas horas normales como las que tienes tú ahora, más o menos, Clara. Pues 700 a 800 Al al mes, al ¿no? Mes. Trabajando unas siete horas, dices. 6 a 7 horas. Seis a siete horas, ¿cuántos días a la semana más o menos? No, te lo digo un poco para que ellos se orienten. Cuatro días. Cuatro días solo a cuatro la semana. Días. Ah, pues está bien, ¿no? Cuatro días a la semana, uh -huh. 700 euros, ¿no? Está bien, cuatro, cinco, seis. Te quedan tres días libres. Uh -huh. Pues eso es calidad de vida. No, pero que bien, o sea, que me gusta, ¿no? Que, claro, pues sí. creía que decías por seis o siete días, pero si es por cuatro está no, muy bien. Es sí. que el dinero que ganamos al mes hay que verlo también en relación a las horas. Sí. Pues trabajas 7 por 4, 24 horas, pues trabajas la semana. Mm. Creo que mis matemáticas. 7 es que horas trabajo... por 4 días. Mm, bueno, 28 tra tra horas. 28 trabajo, horas. digamos, mañana trabajo 8 horas. Sí, bueno, hay días que trabajan más horas. Corridas. El miércoles trabajo solo cuatro horas. El viernes trabajo ocho horas. El jueves trabajo. No, el Mira. martes y el jueves. El martes y el viernes trabajo ocho horas. ¿Y pero a la semana cuántas totales? ¿Las sabes? Um, ¿Las sumas toda la semana? No, no, no las he sumado Ocho y ocho, dieciséis, más cinco serían. 22 más 4 27 más una, una 28 28 horas a la semana casi 700 euros está uh -huh. muy bien en mi opinión oye que nos pregunta aquí la audiencia dice dice hola claudia nos dice nancy no hola claudia ayer hablaron del tema y dijeron aproximadamente 500 euros según lo que tengas que hacer claro nancy pero no sabemos ¿Cuántas horas trabajaba Vanessa? Que no le preguntamos. Por eso le estoy preguntando tanto a Clara. Vanessa, es que una invitada de ayer, Vanessa, mm. saludo Vanessa si lo ves. Nos dijo que ella ganaba 500 euros a la, al mes. Mm. Al mes. Pero no la preguntamos cuántas horas trabajaba. Ella trabajaba de canguro. Oh. Por eso te estoy preguntando tanto las horas y te estoy haciendo sumar. Sí. <ríe> Clara trabaja. 28 horas, hemos dicho, sí. y gano unos 700 al mes. 28 horas a la semana, 700 al mes. Es que, claro, el dinero está en relación también con las horas. Sí. Oye, yo a lo mejor trabajo una hora al mes y gano... El, me, me, me, nos replicamos, ¿no? Sí. Escucha, que te preguntan por aquí que... A ver, voy a leer. Señor Luis, ¿hace la segunda tarjeta? Gabriela, saludos señor Luis. Es cierto que la segunda tarjeta que te dan sería la primera roja, no te permite. Es cierto, Gabriela, primero te dan una tarjeta que es blanca y no puedes trabajar. A los seis meses ya sí puedes trabajar. ¿vale? Te falta hacer el canje por la roja. No tienen que pasar 6 meses. Bueno, te hago alguna pregunta más y pasamos todas con la audiencia. ¿Qué consejo les darías a ellos? Aunque les has dicho que no hay trabajo, pero tú tienes trabajo. Yo tengo 28 trabajo. 28 horas a la semana, 700 euros al mes. Yo tengo trabajo. Pero a ellos pero les dices que no hay trabajo. Respetemos lo, a cada invitado su opinión. Porque sé que no hay trabajo. Pero tú lo tienes. Pues yo lo tengo, gracias a Dios. Clara lo tiene. Y pues... Y un buen te tener, yo creo que tiene buen trabajo ahí. Que tengan mucha paciencia que, y con el trabajo que les salga, por bo, por poquito que sea, pues que sean muy cumplidos y cómo les muy responsables Claudia, ¿cómo les aconseja sacar el trabajo? a un recién llegado ¿Dónde lo pueden buscar pues yo generalmente casi la mayoría de los trabajos que tengo han sido por conocidos por conocidos que tengo por referencias que me han dado, han los dado. tú les has dado también los, referencias a alguna amiga o a alguien a los veces? los mismos empleadores los mismos empleadores sí, también, ¿no? que me han dicho mira que allá necesitan una. pero persona. eso es porque serás buena trabajadora Ven que haces un buen trabajo. Uh -huh. Os recuerdo, cobra 10 euros la hora. Y claro, el empleado te dice, oye, que tengo otro que también te querría contratar. ¿no? Eso, sí. es, la, eso es un premio a tu buen es trabajo. Es una recomendación. Es una recomendación. Que... Mira, Celia Estela, no saben sumar. 7 horas a 10 euros son 280 a la semana, 1.200 euros al mes. Celia Estela, Rolón, nos dice que no sabemos sumar, pero es que ya no trabaja 7 horas. Uh -huh. Nos hacemos un lío. Ella trabaja 28 horas a la semana y gana 700 euros al mes. Que os quede claro, los pilines de externa cobrando 10 horas. A ver, cojo la calculadora. <risa> Dile mientras algún consejo, si quieres. Bueno, tú lo has calculado, ¿no? Tú trabajas esas bueno, horas. Sí, Bien. y con, con los gastos que me hago, que me, com me compro, eh, qué sé yo. Voy a yo, hacer la multiplicación. El, el dinero que ya saco son. 28 por 10 por 4, joder, sale 1.120. tiene razón la audiencia. Si trabajas 28 horas a la semana, 28 por 10 son 280 a la semana. Por 4 semanas está ganando 1.120 euros al mes. Tenéis razón, Priliner. No 700. Clara, ¿cobras ya. 10 euros? Sí, cobras 10. 10 euros. 10 euros la hora. Ah, hemos dicho que a la semana unas 28 horas. Pues 10 por 28 horas. 28, 27, 28. 280 mm. la semana. Por cuatro semanas. Suspendido. <ríe> suspendidos, Clara y Luis. 1120. Frilines, yeah, corregimos gracias. Con... Inteligencia colectiva una vez más. Gracias a vosotros no sabíamos sumar. Ahí tengo que coger la calculadora. Yeah, Tienes porque razón. Yo, porque Audiencia. yo gasto la mitad de eso en, en otras no cosas. A... Pero, hombre, claro, pero solo. Oh, mira gana 1120 euros al mes por 28 horas de trabajo a la semana y claro luego lo que te gastes esa parte claro. qué mala prelina muchas gracias inteligencia colectiva una vez más claro yo me gasto Ellos lo que no, me queda no queríamos saber lo que ganabas eso es lo que ahorras ahorra 700 euros al mes ingresa 1120 y trabaja 28 horas a la semana a 10 euros la hora aquí tenéis un caso clara lleva 20 años en españa y es una gran persona porque yo la conozco. Sí. y la he convencido para que viniese, para presentarlas, los Oye, muchas gracias. De verdad, porque no me lo decís, yo me quedo... Me quedo... <risa> Nos estabas diciendo lo que ahorras. Bueno, más preguntillas, venga. Escucha. Ah. <risa> me entran la risa, pelilines. A ver, ¿qué, ¿qué tal te hemos tratado en general los españoles? ¿Si has visto algo de xenofobia? No y te hemos tratado bien mal regular pues te arrepientes de haber venido no arrepentirme no me arrepiento porque me han tratado muy bien eh, Gracias a dios siempre me han dado trabajo mira te, te pregunta lo mismo que nos ha hecho York y vides claudia te arrepientes de haber salido de tu país no no me arrepiento a pesar de que no he, no ha sido una una una decisión muy pensada, pero no no me arrepiento. ¿Has vuelto alguna vez allí a Bolivia? No. En los 20 años no has vuelto. No. Oye, nos pregunta Liliana Chirinos, dice, me gustaría saber por dónde vive Claudia y qué tal sitio por allá. ¿Por qué zona vives más o menos? Pues